Bueno, pues Antillas Menores, Islas Virgen y Puerto Rico, como dije al inicio del programa, en senda de posible depresión, llegaría a República Dominicana el miércoles, es decir, mañana, tal y como yo dije, eh, ya por eso hay 20 provincias en alerta por el potencial ciclón tropical. Sí, ya eran 10, pero ahora se elevó a 20. Y este ciclón tropical, que es la número 6, fue ubicado a 685 kilómetros este-sureste de Isla Saona, a unos 480 kilómetros al sureste de Ponce, Puerto Rico. Y ya ustedes saben que cuando le hablan a ustedes de Isla Saona, Puerto Rico, le están hablando de Dominican Republic. Bueno, entonces voy a dar a conocer eh, sus vientos máximos. Se estiman a, hacia el oeste, noroeste, a unos 28 kilómetros, 55 kilómetros por hora. Eh, Quienes están con alerta Hay tres tipos de alerta, ¿verdad? Ustedes están viendo en pantalla Alerta roja, alerta amarilla y alerta verde Los que estamos en alerta verde Debemos tener cuidado Porque pudieran producirse eh, Lluvias abundantes Que desborden a aquellas personas Las ponen en peligro Las cañadas, los ríos, los arroyos se prohíbe la pesca y hay que tomar medidas porque si las lluvias son persistentes por más de 24 horas, se pueden producir inundaciones y deslaves. ¿Cuáles son los que están en alerta verde? Bueno, está La Vega, Santo Domingo, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, Distrito Nacional, Monseñor Noel, Puerto Plata, Monte Cristi, Ato Mayor, Sánchez Ramírez, la provincia de Duarte, que nunca se queda, especialmente el bajo Yuna, Santiago y hermanas Mirabal. Entonces, eh, la Dirección General de Meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología, dice que por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas a nivel rural y urbano, las provincias en alerta amarilla, son la Alta Gracia, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo y Samaná. Son seis, nosotros pues 14. La Oficina Nacional de Meteorología prevé que los valores de lluvia estarán oscilando sobre los 100 a 125 milímetros, pudiendo llegar a 150 milímetros, o sea que pueden desbordarse nuestras presas. Hay un gran periodo de sequía, vamos a verlo por una bendición, pero aquellos que viven en el campo, en la orilla de los ríos, en las márgenes, es un problema. No es lo mismo el país del que vive en un quinto edificio, en un edificio de, en el quinto piso, venteavo, ¿entiendes? Que el que vive al lado de una cañada, porque la necesidad lo, lo puso al, al, a la orilla de los amas y demás. El COE anunció que ya debe iniciarse la evacuación por prevención en el día de hoy por el potencial ciclón tropical que incidirá en el país desde la madrugada de mañana miércoles, como le dije. Así lo dijo el director del COE, el general Juan Manuel Méndez. Dijo que la Defensa Civil y Fuerza Armada eh, están trabajando para eso. Este fenómeno atmosférico se está fortaleciendo. Eh, dice que la alerta de mayor cantidad de lluvia son para las provincias que están en amarillas que en el día de mañana si comienza en la madrugada la lluvia podría pasar a roja y ya la roja usted sabe que cuando hay eh, deslizamientos, inundaciones y se prevé rápidamente las evacuaciones en los refugios establecidos que este evento podría traer ráfagas de viento lluvias abundantes y dice él que la población no debe descuidarse. Seguimos, señor director. Bueno, Agricultura dice que ya están las importaciones de pollo para abastecer a la población. El problema, presidente de la República, no es que tengamos ya anunciada la importación. Que yo dije que esa es una solución, ¿verdad? Y que estoy de acuerdo con ello. Porque Si se cayó en la producción de cerdo, si no hay, si aunque el Invercruz lo negó, el, el ministro de Agricultura, hay escasez de pollo y está caro porque está entre 90 y 100 pesos la libra, vaya a comprar, yo compro. ¿Usted no lo sabía eso? Cómprate una librita de pollo en el supermercado porque está entre 90 y 100, no, no se puede eso. Entonces, eh, bueno, hay escasez, se está reduciendo. Bueno, pues vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a importar pollo. Ahora puede venir aquí, señor director. Ese es mi primer comentario breve, no el principal. Eso está bien, presidente. Lo que usted tiene que evitar es lo que le ha pasado a todos los gobiernos desde que se fundó la República. Por un, Para resolver un, un pequeño mal... Tratar de hacer un gran bien, no hacemos ningún bien y generamos un gran mal. ¿Por qué? Hay mafias que se mueven alrededor de la importación de pollo. Y por lo general, cuando se importan, se perjudica al productor nacional. Y eso lejos de hacer, porque el objetivo de la importación es hacer que el pollo, su libra, abarate los costos, y que usted pueda conseguir, como compraba antes el pollo, entre 40, 50 pesos la libra, que eso debiera ser lo correcto. Después que se trae, tenemos la bondad del pollo barato momentáneamente, cuando cesa la importación se dispara el precio del pollo. Y fácilmente podemos tener una crisis, tener una, una libra de pollo que le cueste a uno 110, 120. Y le digo algo, el pollo es la carne de mayor consumo en el país. Si tenemos problemas con el, el, la carne a nivel porcino, si eh, hay una, un limitado consumo a nivel vacuno, pues entonces el, el de consumo del de pollo es la, es la mejor y nosotros hemos tenido una crisis en los últimos tiempos, los productores quejándose del encarecimiento de los materiales con el que se alimentan los pollos y los porcicultores han estado eh, eh, eh, quejándose, bueno... Y hay ahora mismo una crisis que no se puede negar. La suerte es que el presidente se sentó ayer y dijo, no se preocupen pueblo dominicano, y productores de, de cerdo. Ahora la peste porcina africana, nosotros la vamos a enfrentar. Tuvo que salir él. He notado que el presidente ha tenido que salir hasta hacer él mismo sus anuncios, porque no tiene vocero. Ese era el precio que yo decía, señor presidente, de poner una speaker como la megadiva, sacarla de Cheva a poner a dirigir algo tan importante como ser la vocera de la presidencia de la república. ¿Cómo que se llama la que era esposa de Atuey? Miriam Germán. Entonces, eh, que estuvieron ocultando y negándole, no debieron negarle al presidente. Si desde el principio el presidente le dice, mire, presidente, la fiebre porcina africana está aquí Entró por Haití Por la jabón ¿sí? Y comienzan a hacer lo que el presidente hizo ahora No llega a más de 15 provincias Y sabrá Dios hasta dónde se expandió Y no se tiene que hacer ese sacrificio masivo La suerte que el presidente Para los 18 mil cerdos que fueron sacrificados ahora Ya él dispuso 39 millones de pesos y dijo, no se preocupe, le vamos a pagar. Eso sería bueno y lo felicito, señor presidente. Pero el problema es que hay otra gente del campo que el que produce cerdo también vende su chivito, que se la averigua en la agricultura y pudiera sustituir una cosa por otra, pero hay aquel que solamente produce cerdo. Muy bien, se lo eliminamos y le damos la, lo que necesita. Eh, por cabeza los 2.000 primeros le vamos a dar que eso, a esos 2.000 primeros productores que le van a dar los 39 millones de pesos si hacemos una, una un cálculo si simple porque a mí me gusta la matemática esos 2.000 estos 39 millones entonces Quiere decir que le están dando por cada cerdo 19.500 pesos. Más de lo que escuchamos que una persona como máximo después de producirlo eh, 15.000 pesos, 12.000, 13.000, le están dando por encima para que pueda recuperarse a cada, por cada unidad. Lo importante es qué va a pasar después. Se blindaron las fincas, los centros de producción de cerdo que no han sido contagiados se estableció ese cerco epidemiológico porcino, si pudiéramos llamarle así, donde se ubicaron los focos, por dónde entró la fiebre porcina. Y mire, yo lo que soy un abogado, pero yo me pregunto es, ya la gente de, de, de agricultura, la gente de, que son expertos en... en porque No podemos mentir. ¿Cuándo fue la última crisis? En el 79, con don Antonio Guzmán. Eso quiere decir que desde el 79 nosotros tenemos la fiebre porcina aquí que no se había manifestado como ahora sí. Entonces nosotros tenemos experiencia. Busco a la gente que tiene experiencia, establezca esos cerdos, para ellos caer en el tema de los pollos. No permita, señor presidente, que muchos crezcan porque se establecen mafias, que viven de la especulación. El permiso para importar lo consigue un grupo, perjudican a los pequeños productores. Y ahorita tenemos también, además de tener un problema de producción a nivel mundial, porque ya Estados Unidos, China y todo... No aceptamos nada de cerdo que venga de República Dominicana. Entonces no podemos nosotros permitir que entonces también el pollo, después de esta crisis importando, un grupo de pendejos se haga millonario y comience a, a, a beneficiarse de eso. No podemos permitir eso. Usted tiene que cuidarse y blindarse. Y el que metió la mano, sacarlo de mano, pie y una patada por allá atrás Y para allá Y ahí entre un temita Y me toma este traguito Breve Yo le dije A mi amigo Después de esta llamadita déjeme poner esto, que se escucha pero lo tenía en vibrador, milagro Y no te estaba, estaba escuchando la llamada Buenas noches, dígame mi querida Buenas ponga... noches, muy bien, gracias a Dios. De aquí de Víctor Valle, de Víctor para hacer una llamada regulera, pues, que este regulero no abre la llave, aquí no se está cogiendo agua. De no. noche, de noche, de cubitos de agua cuando suele abrir la llave. No le está llegando agua a ustedes. En Víctor Luperón, en Víctor Valle. Y si en el día que no suele abrir un día en el día, ¿no? nadie la coge, porque mucho rito que no llega a ninguna no llega a parte de ni sinacos por ningún lado. Y no tiene cama de seco, tiene un de agua, cuando quiera mandar arriba llaves. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte, eso no lo aguanta a nadie. Eh, me ellos, ellos están, están mandando eh, contratos de agua a 300 pesos, están poniendo en alguna casa, ellos están poniendo contratos de agua, porque tan suelta me lleva un contrato de agua de 300 pesos. Bueno, pues ahí está su llamado a INAPA, que ahora es muy eficiente cobrando, lo veo co cobrando y cortando, eso es lo máximo. Entonces yo recomiendo que comiencen a, eh, a distribuir el agua con equidad y esos sectores de gente humilde necesitan su agua también. Buenas noches, eh, Winston Cepeda. Adelante, dime. Bueno, adiós, sí dime. sí, dime. El coronel de la media aquí en San Francisco tiene que ser un poco más coherente, más consciente con el ciudadano. ¿Qué pasó? Hay gente que salen a las seis de la cedra tarde de trabajar, y ellos ahora se han cogido la tarea de salir después de hacer la tarea. Tú hay que venir a trabajar, pero no es tanto a eso. No le dan una prórroga, oh. por lo menos, lo, lo vientan, póngase en casco y eso. No es, quítese la llave, súbele el motor para el grupo y lléveselo. Eso no es la forma. La forma es darle una charla, hablarle como la gente. hermano, Mi mire, usa el casco, le vamos a luchar por hoy, lo que sea. Mañana no lo quiero ver sin casco Pero no como los salvajes, tienen que coger curso, por lo menos, de hablar con el ciudadano. Por lo menos decirle pues, de una charla, de, de un cargo, esto, aquello, pero no de que quite la llave, toda a la grúa, no, es una forma de un agente policial. Al coronel Jiménez, que por lo menos le instruya a su agente, que, le de, que por lo menos tenga conciencia. Yo vi un hombre ahorita, Dios, que venía con los platanitos, yo no sé de dónde, de un campo, y ahora se han puesto yo en la saicedo, y, a ver, tú es que viene a trabajar, le quitan los motores. Entonces le, le dejas el pobre hombre con los platanitos al hombre fue un hombre de ley. Eso no, eso no es posible. Por lo menos denle un chance y le díganle por lo menos mañana, no quiero verlo sin casco, pero no lo dejen a pie soy feliz. Estoy de acuerdo contigo. Y noté algo al coronel, eh, coronel Jiménez. ¿eh? Coronel, eh, si ustedes se ponen a recaudar cuarto para el Estado, yo lo veo bien. Si ustedes hacen operativo por Caco protector, yo lo veo bien. Pero no dejen la ciudad sola. A las 5. Yo iba bajando por la avenida presidente Antonio Fernández y había un tapón desde, desde la Gaspar Hernández hasta salir a Mirabel. Ustedes no pueden dejar eso ahí. Ustedes saben que están construyendo en Palmares. Ustedes saben que a esa hora están esos comercios que ponen los, los camiones que a propósito no le han puesto la multa, no han ido a supervisarlo, no le han mandado a la carta. Yo le he hecho muchísimas recomendaciones. Fájense con esa gente, no importa que ustedes comiencen a afectar intereses. Y no dejen, no dejen eso, eso solo, señor, por estar haciendo operativos. Ahí hace falta agente de la DGC permanente para que ese tapón no se lo coma a uno. Un tapón desgraciado y un estrés del carajo. Hasta que no hagan circunvalación, eso es un foco. Por eso se apagó ese semáforo, por el, el, gracias a Dios que se dañó un día y tuvieron que apagarlo y se demostró que a partir de ahí el, trans, el tránsito fluye bien, pero si sí hay agente, porque ahí está el Ban Reserva, ahí está el VHD, ahí está Palmares, ahí está el Manantial y hay una serie de negocios y toda la cuestión de negocios está por ahí. Y si ustedes no tienen un operativo permanente, eso es el diablo, no lo aguanta nadie eso. Ustedes no pueden abandonar por estar buscando cuarto para allá, la ciudad ha vuelto un caos. Su responsabilidad principal es esa, coronel. Y le hago el llamado a usted, yo sé que usted es un hombre bueno, pero no puede abandonar una cosa por estarle buscando cuarto al Estado para usted permanecer aquí. Usted es un hombre bueno y coherente, mantenga su coherencia y ponga a esos pendejos a trabajar ahí, que son amigos míos también. Buenas noches. Nada más es buscar bueno, cuarto, no, y que haya no, atrás no. la gente, buscar con protector. Hay que cuidar, porque esta ciudad está incogestionada. Vamos a ayudar al alcalde y a obras públicas, porque lo dejamos todo a ellos también. Dime, hermano. Yo voy a renunciar del PRM para que tú me des trato que tú me dabas antes. No, no, no. Oye. Adelante, adelante, El programa es tuyo, dime. Mira, Pitágora, eh, yo que está jugando, oye, Pitágora. Yo le hago un llamado a la gobernadora, al senador Franklin Romero. A los diputados que no salen. Que nada que más se vieron en las elecciones. Me voy me, me, me con ese chance yo. Así que ONG, ese coronel está haciendo un daño al gobierno de Luis Abinader. ¿Tú sabes por qué? Porque eso me da más molesto a la gente de trabajo. El que viene con un platanito, el que viene con, con un maitillo, con... Un, con, con, con, con, un martillo, con que viene de Chávez es con, con la gente que ellos le hacen, que le hacen daño, que lo molestan, le está haciendo un daño a la gestión del nuevo de ese coronel aquí, y la gobernadora está acá allá. Ese hombre hay que sacarlo de aquí. Oh, pero ven acá. Entonces el hombre de trabajo está condenado nada más a ser maltratado por la autoridad. Dios mío, ¿por qué es lo que pasa? Pase buenas noches, hermano. Buenas noches. Y escúchame. No, no, muy bien, muy bien. Es que bueno que nada más soy yo que me incomodo, que se unen, ciudadanos. Buenas noches, dime, hermano. buenas noches. Porque no es fácil. Eh, usted, usted encima de los tapones. Encima de más Y ¿eh? venga, venga, ¡pa! ¡Ven! Una multa. Nada más es para eso que sirve No, para eso no. Victoria, Te paso, hermano, Orlando. La principal misión de la DGC. De acuerdo a la ley 6317, que para eso se modificó la 241, es precisamente el ordenamiento, por eso se llama Dirección General de Tránsito Terrestre, que yo cuánto y demás hierbas aromáticas, para ordenar. Dime, hermano, adelante. Winson tiene una bujía buena, hoyo. Sí. De verdad que. Ahora, si tú renuncias la botellita. Va la para acá que yo la cojo callado. No Sigue me diciendo. Yo ¿verdad? yo no, no digo nada. Mira, yo no me jodo con dinero de botella, dinero sucio. Si es sucio, hazme un cheque y échamelo aquí. Yo, ¿Tú me entiendes? Y no le pongo la mano y le digo a mi joven mío, déjalo ahí para que tu abuelita lo cambie. Yo, ¿eh? Y ahí yo no le puse la mano, dinero sucio, ¿verdad? Dime, Orlando. Sí, porque hay que decir la verdad. Dame mi hermano. Sí. vergüenza. Da vergüenza, mire, mm. que San Francisco de Macorís esté atravesando con esta situación tan difícil, con esta gente de la... Sí, sí, óigame, hermano, óigame, óigame. Usted va, y óigame, es algo que tienen que hacer un acuerdo, una reunión entre la alcaldía y la DGC, porque, óigame, usted va a Nahua... Que es un pueblecito chiquito comparado con San Francisco. Una sola calle principal. Sí, paso, y callecitos pero, óigame, Es una sola organización. Usted ve letrero donde dice no estacionarse de este lado. Usted dice una sola vía. No doble parque. Óigame, y usted la compara con no San Francisco. Pues, San Francisco tiene la tercera capital, supuestamente del país. Óigame, eso da Que en agua esté más urbanizado que San Francisco Macorís. Y ahí se cumple, la ley Porque hay un coronel, óigame, es. Sí, yo, yo, yo le llamo el, de, el mar el Toribio, el, el coronel Toribio. Oiga, porque es una persona que ya ha puesto ahí, él mismo sale, se monta en su agua y si lo ve más estacionado, dice, oiga, me conducto el parque, ¿se bien? Ahora, si lo, si lo hace dos veces, el eh, hombre que viene y, y le pone su multa. O, está, Pero es una persona que no es de oficina. ¿Usted me entiende? Correcto el de aquí, pues, espera, escucha, que pongan aunque sea un ejemplo de, y que cojan ese ejemplo de esa gente, que no solamente no para cosas al fondo en esa salcedo, doble parking de lado y lado es una cosa del otro mundo y estamos, es, y y vez es, vez es vez verdad, está, y estamos hartos de decírselo ¿Eh? estamos hartos, y le hemos dicho los puntos donde ¿Eh? se paran siempre y ay, esos centros de, déjame hacerte oh, oh, una me pregunta me hablando, me será de, que sí, esos sí, centros de bebedera pagan paga algún peaje que lo dejan parquear los vehículos en el frente eh, hey, no te agaches, oye, pero que salió cuando te bueno buena carla no te me mando, usted es un hombre guapo. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Sí, dígame hermano, háblenme Buenas. un poquito más fuerte para escucharle, como lo que usted es un hombre, dígame. Eh, yo pensando aquí, Pitágoras, el comentario que tú hiciste sobre las por China. Sí. Este gobierno, es un gobierno que no pega una, porque... Hace más de tres meses que los productores de cerdo de la línea Moroeste estaban declarando que se estaban muriendo cerdos en los parques y cosas. Y no Mira, se de qué era. Y lo estaban Entonces, ocultando. Eh, aquí, por ejemplo, esos eso son, yo pienso, que son estrategias del gobierno, declarar 14 o 15 provincias que tienen la enfermedad, porque aquí en la provincia de Duarte no se ha detectado el primer estado. Que tú, tú has oído alguna gente que ha presentado eh, posibilidades posible donde teníamos estos cerdos, bueno, aquí no, no, entonces, aquí, llamaron, aquí llamaron, no, espérate, aquí llamaron, porque tengo buena memoria, un señor que le sí, pararon pero unos cerdos, camiones. Despacio, pero, sí. pero con el hambre que está pasando la población, eh, los cerdos que te han muerto son muy pocos, entonces esos cerdos, cuando tú haces un cerdo epidemiológico donde te aparece un poco, tú tienes que dejar un kilómetro a la redonda, o sea, eliminar los cerdos un kilómetro a la redonda aunque estén sanos, ¿para, para erradicar totalmente el contagio. ¿Qué debe hacer el gobierno con esos cerdos que están sanos? Refartíselo a la población que está muriendo de hambre. Este es un pueblo que está pasando hambre ahora mismo. Entonces, esta estrategia de pagarle de esa forma a los productores se este, expresa a corrupción porque no hay control. Puede, tú puedes reportar que se que murieron 50 cerdos es con funcionarios de los que están locos por, por, por coger dinero y, y, y, y, que, y que sean 20. O sea, sí. que es una situación que el gobierno no le ha enfrentado como ha debido. Además, ellos cancelaron a la mayoría de los técnicos que tenían un control. Tú sabes que eso hay unos técnicos en agricultura que son veterinarios y asistentes veterinarios que mm -hmm. generalmente eh, son técnicos que deben ser intocables. ¿Por qué? Porque son técnicos que no son. Sino que hacer un trabajo técnico de visita a los productores de cerdo, a los productores de, de, de ganado, a los productores caprinos, para darle asistencia técnica y orientarlo en, en torno a lo que sanitariamente puede ocurrir. Sí. Entonces, ellos cogieron, cancelaron a la mayoría de esos técnicos y metieron gente ahí sin ningún conocimiento. Entonces, ahí estamos pagando, el pueblo va a pagar la consecuencia porque. Eh, eh, ellos lo van a eliminar todos los cerdos, estén sanos o estén vivos, porque eso es un gran negocio para el gobierno, representa un gran negocio para el gobierno y para esos empresarios, esos sectores empresariales que representa este gobierno, entonces el pobre que tiene que tiene eso como una alcantía de tener dos o tres cerdas madres para producir lecciones que se lo lleve el diablo como vulgarmente dice la gente, muchas gracias, es cierto el análisis que tú haces totalmente correcto, le damos los cuartos pero yo decía ahorita ¿Qué van a hacer esa gente después? ¿Cuál es el plan que hay? Eso que él decía de las cerdas madres, de los de los, ¿cómo le llaman? De los padrotes eh, para la producción, ¿qué van a hacer esa gente? Hay un plan para que después que le dan el dinerito, por el, porque eso requiere de un tiempo, para generar una, una, una nueva producción que con la alimentación pues, lleve menos tiempo. ¿Qué tiempo lleva de producción para ponerlo a nivel de engordarlo y venderlo? Tres, seis meses, no sé bien. Entonces, para que se haga en menos tiempo con la alimentación que se le da, se le van a proporcionar a ellos esas cerdas eh, madre, le van a dar eh, eh, padrote para poder eh, seguir la producción. Eso sería interesante. Y eh, algo que yo recomiendo finalmente. Señor presidente, usted va a traer pollo importado. Le tengo la solución para que no haya ningún tipo de especulación, que los permisos, que los grupos que se hacen mafia para hacerse millonarios con la importación, que siempre es un grupito igual en todos los gobiernos, ¿O? llévelo a Inespre, activa Inespre, dele pollo carajo barato a todo el mundo, llévelo, reviva a los puestos de mercado en agricultura, dele vida a eso que estaba perdido, a los comedores económicos, porque la gente coma bueno, bonito y barato, llévelo pollo, Vamos a aprovechar de muerte su voluntad ahora.